Hola, hola, soy Osvaldo Casares y te doy la bienvenida a Poderes, este espacio para conversar y conectar, como todas las semanas, con nuestra capacidad para transformar nuestras perspectivas a través de un espacio de conciencia, responsabilidad y espiritualidad. ¿Cómo estás? Sigue, invita y comparte a este video para que llegue a más personas. Suena la campana en Facebook, Instagram y YouTube. Y hoy tengo un invitado súper especial, eh, como es este mes, y es un mes muy especial para mi persona, que es el mes del orgullo, este mes he estado invitando a personas que aprecio mucho y que además tienen un mensaje poderoso que decir que tiene que ver justo con este tema y que tienen la valentía además de alzar la voz. Y él es Edgar Jaque Y el tema de hoy es el poder de abrazar tu historia. Te cuento un poco de Edgar antes de que le dé la palabra. Eh, él estudió administración y tiene un máster en marketing. Eh, justamente les decía que era un poco... No espiritual, o sea, porque su perfil no lo es, pero es interesante porque justo conforme eh, creo que ha encontrado este camino, ha encontrado su esencia y su propósito de vida y ha conectado sobre todo con quién es. Y esto, ha, para mí, eso es la espiritualidad. Entonces tiene una experiencia eh, trabajando en agencias de publicidad. Eh, también es creador del podcast Después del closet, que es una plataforma para empoderar a los hombres de la comunidad LGBT Q más para tener carreras mejor elaboradas y sobre todo él se define como un humano en este universo benevolente. Pero ya no quiero dar más speech por mí. Bienvenido Ed, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien, muy bien Osvaldo, <risa> muchas gracias. La verdad que eh, digo, qué gran presentación, pero espero poder poder tal cual compartir aquí este, pues las vivencias, el conocimiento y sobre todo creo que me gusta mucho en esta parte sobre pues va, cada quien construye su camino espiritual y creo que eso es algo como muy muy padre e interesante que hacemos sobre todo las personas de la comunidad LGBTQ+, ¿no? que tenemos una relación complicada con ciertas instituciones que pueden llegar a fomentar un camino específico, pero creo que uh -huh. también como lo he hablado puntualmente hasta el final cada quien crea su camino y eso es lo importante, así que muchas veces Gracias por, por este tiempo y por este espacio. Súper. Um, antes de empezar, me gustaría, yo sé que este es tu tema y por eso quiero empezar con esa pregunta: que es: ¿Para <risas> ti qué es salir del closet? Pues mira, este, esa pregunta me gusta, me gusta mucho porque, tal cual, es uno de los, de los mensajes que quiero comunicar allá afuera. Uh -huh. y, y creo que lo, lo principal es. Que muchas veces estamos saliendo del closet, no, no hay una solamente unas salidas, a veces hasta con el Uber tenemos que salir del closet cuando te quieres sacar plática y te saca plática de, va, va con la jovencita, de que, no, no, no voy con jovencita, uh -huh. <risa> en esa parte, no, yo me, yo me defino tal cual como un hombre homosexual, gay, y, y creo que en esas mismas salidas que estamos haciendo muchas veces, pues digo es un proceso que se hace bastantes veces, pero yo creo Bastante que la veces, principal sí. Principal es cuando tú te defines a ti mismo y cuando ya empiezas justo a aceptarlo, ¿no? Que es la, la aceptación con uno mismo es es la parte principal y es la salida del closet cuando tú dices, sabes qué, la verdad es que si soy gay. ¿no? Y a veces creo que, te, no sé si eh, puntualmente te pasa a ti o le ha pasado a alguien que esté escuchando esto. Es un debate que siempre se tiene cuando uno va creciendo, cuando uno está en la adolescencia, o a lo mejor desde antes, entre que sí, que no, entre que dicen que es esto, entre dicen que es lo otro. Pero hay un momento donde hace clic en tu cabeza que dices, sí, se sí, gay. Y ya empiezas como un poco a vivir más en, en, en esa parte. no Obviamente este, lo tienes que en algún momento ya sea... Que lo quieras hacer, decirlo a la familia, tienes que salir de clóset con el trabajo, con, otro, con un amigo, con cualquier otra persona, pero esas me parecen como de alguna forma acciones subsecuentes de la primera vez que tú te aceptas a ti mismo. Entonces, para ti sería como salir de clóset es aceptarme a mí mismo. Se podría decir, se podría decir es aceptarte a ti mismo, aunque es un trabajo para mí, al menos como yo lo veo continuo, No sé, sea, porque la primera vez que claro. te aceptas y te defines no es como, ah, soy gay y no pasa nada en la vida, es este, sí, bueno, claro. sí, sí pasa, pero, y vas trabajando y vas trabajándole, pero sí es como en esta parte de aceptarse a sí mismo como una persona gay o como una persona homosexual o en cualquier otra de las este, letras de la comunidad más. Sí, que por ejemplo a mí me pasaba, que, bueno, eh, para, creo que para aquellas personas que estamos en este camino constante, en la historia sin fin del autoconocimiento y de la deconstrucción, creo que el, también como aceptarme no es, creo que es aceptándome, ¿no? Pues, bueno, no sé, lo, lo, tal vez, lo que quiero decir es que a lo mejor sería como un gerundio, no como, como algo terminado, sino algo que está sucediendo, como siempre me estoy aceptando, siempre estoy deconstruyéndome y diciendo... Eh, no mames, o sea, perdón, pero es como, ya sabes, como este punto de, eh, a veces veo algunas cosas, justo hablábamos antes, ya sabes, antes de conectarnos, de, de cuando nos conocimos, años atrás, que ya van como seis años, desde hace seis años nos conocemos, y entonces, ¿cómo éramos antes y cómo estamos siendo ahora? Y entonces, ¿cómo darnos cuenta de este camino? Y claramente, en ese camino ya habíamos salido del, del closet. pero creo que en este momento también me ha aceptado con muchas cosas que, que antes de las... Cuáles antes eran. Y creo que, bueno, también ha sido tú. Algo parecido en tu proceso. Caminos diferentes, pero ha sido también tu proceso personal. Eh, y para ti, ¿cómo pudieras, desde, tú, desde tu mirada, ¿cómo pudieras definir la parte espiritual? O sea, eh, la espiritualidad o ser gay y ser espiritual. Estoy haciendo dos preguntas. La espiritualidad. Dos preguntas. Muy bien. No, no, no, no la, pr la primera. La <risa> primera. Bueno, vamos primero con la, con la parte espiritual que creo que, que está muy interesante y sobre todo, este, creo que, me imagino que también seguramente mucha gente ya lo conoce, ¿no? la, hay una diferencia muy grande entre la religión y la espiritualidad, que creo que es lo más claro uh -huh. que debemos de dejar, porque pues es una uh -huh. cosa, e inclusive he visto algunas imágenes que lo resumen muy bien, no. para al menos para mí, la religión es el camino espiritual de alguien más que lo quieren profesar, y la espiritualidad es el camino propio que tú quieres hacer para ti. ¿no? En esa parte uh -huh. al menos es como la diferencia más grande. Y por eso yo me considero una persona espiritual porque a pesar, que soy católico por crecimiento, porque mi familia era, pero en realidad pues muchas cosas no creo acerca de la Biblia, no creo acerca de muchas cosas. Pero sí para mí la parte espiritual que lo podría definir es creer que existe algo más allá que nos conecta que no comprendemos, al menos así lo podría definir. ¿no? Sí creo en esta parte de simplemente el, el hecho de pensar que la hay energía dentro de nosotros que fluye, que hace que nuestras células estén funcionando cada uno, que estemos trabajando, que estemos viendo y toda esta definición de, de la vida misma que no sabemos exactamente de dónde viene, sí creo que hay algo detrás por ahí. No creo que sea una figura puntualmente, ¿no? Es una no sé qué tipo de cosa, pero es esta conexión entre que existe algo más allá más grande que nosotros y que nos conecta a todos, tanto humanos como seres vivos, como todo lo que existe, al menos hasta donde comprendemos. Ok. ¿Y cómo conectarías ahora sí uh -huh. la espiritualidad con ser gay? Mira, con esta parte, este, creo que dentro del proceso de salir del closet, ya sea que digo, uh -huh. como lo hemos visto, es un camino, un camino que tenemos que ir recorriendo. Al menos, lo que a mí sí me gusta bastante comunicar es, como hombres gays, tenemos que lidiar mucho con nuestra masculinidad en la cuestión de que nos dicen, oye, para ser hombre no tienes que ser gay, para ser hombre no tienes que hacer esto. Y hay muchas cosas que nosotros nos gustan, que nosotros hacemos y que estamos incumpliendo casi a la regla máxima de lo que es ser hombre. Y dentro de este viaje al interior que tenemos que hacer, creo que encontramos muchas cosas dentro de nosotros y creo que encontramos muchas cosas sobre lo que la sociedad dice que debemos de ser. Pero realmente dentro de todo esto, digo, el mismo hecho de ser gay y de, y de decirlo y amplificarlo, aunque ya estamos en otros tiempos, ¿no? Hace 10 años eran otras cosas, pero sí uh -huh. viene algo en contra de toda esta narrativa y viene algo en contra de lo que... La sociedad dice que tenemos que elevarnos a esta parte, ¿no? De, ¿sabes qué? Yo sé que ustedes dicen esto, pero yo soy un humano, soy una persona y soy gay y todo esto, entonces mi humanidad está por encima de todas las creencias que existen allá, allá afuera. Por lo tanto, esta elevación de que soy un humano, de que como cualquier otro y que tú también eres un humano como cualquier otro y que todos somos uno mismo, pues tiene que ver en conexión con algo que existe espiritualmente, ¿no? Que tal cual, o sea, nací. Nací porque nací, nací así. Y decía, hecho, sí, si hay alguna duda, yo creo que definitivamente los gays no se hacen, se pueden manifestar, pero no, no nos hacemos, nacemos así. Y si nacemos, hay una razón, y si hay una razón, creo que se puede conectar un poco como con esta parte espiritual, al menos desde okay. mi punto de vista. No, totalmente, y gracias por compartirlo. Y esto, ¿cómo pudieras...? Eh... Estoy tratando de hilar los puntos, y ah, algo que era importante decir, eh, como pie de página antes de pasar a, a otra, o sea, seguir con la conversación, cuando mm -hmm. él decía, cuando él decía esta parte de eh, rompemos con la regla máxima de ser hombres, hay que entender también lo que es el género, y esto lo voy a poner como en paréntesis, porque me parece bien importante para saberlo, sobre todo si tú eh, no estás involucrado, no me refiero a ti, eh, sino para sí. quienes nos están viendo, eh, que ya sabes, para aquellas personas que a lo mejor y no están totalmente claras de qué es, hay que entender que el género eh, es un constructo social, es una construcción de la cultura. Para mí, el, el ser hombre o ser masculino, desde la cultura, por ejemplo, México, que es nuestra cultura, es diferente ser masculino a lo mejor con alguien en la India, muy diferente a lo que es en Japón, muy diferente a lo que es en Irlanda. Y entonces lo masculino y lo femenino, o la masculinidad y la feminidad, eh, se van desarrollando y de hecho se han ido evolucionando a lo largo del tiempo. ¿Por qué? Porque es un tema cultural, es una construcción, es un diseño. Y como tal ha funcionado, sí, pero como tal hay que darnos cuenta de que pues, nosotros lo diseñamos y nosotros tenemos la capacidad de... De rediseñarlo si es necesario. Eh, cierro paréntesis. Eh, porque creo que esto es un tema de hablar todo el tiempo. Sí, sí. Eh, eh, entonces, entendiendo a, a eso es a lo que se refería, bueno, uh -huh. creo que a eso también te referías. Y una de las cosas eh, que ahora sí, como metiéndonos al proceso de salir del closet, ¿por qué abrazar nuestra historia? ¿O cómo se conecta con el poder de abrazar nuestra historia? Muy bien, pues tal cual en esta parte, muchas gracias también por la aclaración, creo que como dices, ¿no? Puede ser otro tema, otro específico y, y sí, tal cual creo que es un buen ejemplo como lo manejas de las culturas. Este, sí. al, al final de cuentas yo solamente sumaría tal cual, ¿no? Este, el, y que también me ha servido porque pues tal cual como vamos creciendo, vamos entendiendo también que todo lo que nos enseñaron no es así hay muchas cosas allá afuera y cada quien es tan diverso como quiera ser y pues poco tiene que ver que si nosotros aceptamos o no O sea, cada quien tiene la oportunidad de, de ser quien es no y con esto un poco se va conectando en esta parte de si todos tenemos la oportunidad de ser cada que de, de, de ser quienes somos pues tenemos esta libertad realmente de construir una historia para nosotros mismos porque es la forma en que nos damos a, a nosotros mismos el sentido mismo de la vida ¿no? Uh -huh. Y creo, creo que también, digo, tal cual como una huella dactilar que es única, la historia que cada quien tiene también es única, con todos los altibajos, las cosas bonitas, las cosas malas y las cosas que a lo mejor por ahí, digo, que al final de cuentas son parte de nuestro crecimiento que tenemos que pasar, ¿no? Y, y muchas veces creo que en esta parte es algo justo que nadie nos puede quitar, ¿no? Dentro de todo lo que tenemos, nuestra historia es realmente lo que nos impulsa a querer seguir adelante, lo que nos impulsa a buscar educarnos, lo que nos impulsa a buscar a alguien para parejas. Entonces, creo que esta parte de, de realmente abrazar quiénes somos es saber que somos lo que somos, aceptar, digo, tal cual de dónde venimos, quiénes son nuestros padres, quiénes son nuestros hermanos y quiénes son nuestra, nuestro contexto cultural también. Y creo que a partir de ahí, nosotros podemos ir justo a darle, darle nuestro propio significado de, aquí, de ahora en adelante a nuestra propia historia, ¿no? Entonces, creo que por eso para mí es muy importante eh, tal cual verla con, con mucho cariño, con mucho valor y comunicarla como tal. O sea, creo que aquí también dentro de, de estos espacios has tenido como a bastantes gentes. Cada quien tiene una historia diferente, cada quien tiene como su, sus cosas y, y creo que algo que a mí me gusta mucho cuando encuentras a alguien que que ha conectado con esa parte, pues es, es tal cual, ¿no? Es, es, es lo que uno está viviendo y el, el hecho de poder, poder este, estar en paz con eso y poder comunicarlo, creo que es algo que también puede llegar a inspirar a los demás que también a lo mejor están pasando por cosas parecidas. No sé si eso sí, respondió <ríe> la pregunta. Sí, sí, totalmente. Eh, creo que, por ejemplo, en, en mi caso, como además de abrazar nuestras la historia, creo que, por ejemplo, bueno, me voy a ir un paso más profundo. Me encanta siempre como a la sombra. Eh, creo que, bueno, en mi caso, Osvaldo, representa un abanico de tantas cosas o de tantos atributos y características que yo puedo percibir o que a lo mejor yo ni siquiera percibo, pero yo no me voy a meter ahí. Eh, de lo que yo percibo, que para mí ser gay es una de esas cosas, que no solo a mí me, me define esa única cosa, ¿sabes? Eh, voy a dar un ejemplo y a lo mejor suena súper estúpido, pero voy a entrar a colación con alguno de los temas que yo entro. Eh, uh -huh. Por ejemplo, eh, me voy a salir muchísimo de... Ruth, cambiando de ruta, ¿ok? Eh, la gente puede definir, por ejemplo, de, ya sabes, tú eres un signo zodiacal y es como, ves tú la revista de TV Notas, ya sabes, y así de, ah, no, yo soy capricornio, este. Y cuando realmente te involucras más, por ejemplo, en esos temas, que es algo de lo que yo hablo, puedes darte cuenta que eres una combinación de tantos atributos y que de hecho no eres un signo, sino eres todos los signos. Y siempre digo eso. Entonces, lo que quiero decir con esto es que para mí ser gay es una dentro de la combinación de lo que Osvaldo es. De dónde nací, de dónde provengo, de la historia que me he contado, de la historia que me estoy contando, de la historia que me han contado, del lugar en donde me encuentro y de quién soy. Y dentro de lo que yo soy, para mí es el ser, el ser gay. Y dentro del ser gay eh, hay una historia que me he contado, hay una historia que he construido. Ha, ha habido como muchos lugares que han sido muy dolorosos unos que pareciera que a propósito los, ya sabes, los busqué. Eh, y otros lugares que de plano eh, no los veía venir, ya sabes, no veía venir eso. Eh, y por otros lugares que, que han sido de demasiada celebración de la vida. Entonces, eh, creo que para mí, y como para ir también un poquito justo más profundo, para mí salir del closet es celebrar mi vida. Para mí salir del closet es... Eh, eso, no solo vivirla, sino celebrarla, este es quien soy yo, en esta combinación, y, eh, y este es, y, y me acepto como tal, y me amo como tal, y me disfruto como tal, y justo una de, la, de las frases que más me llegaban el día de hoy, que ahora entiendo por qué estaba muy retumbando en mi cabeza, es que eh, soy espiritual, pero también soy sexual, y también soy intelectual. Y no me refiero a intelectual de... Ah, de, de, oh, sí, claro. Eh, uh -huh. No, me refiero como de, al tema de que... Eh, o sea, soy mente, cuerpo y alma. Y disfruto cada uno de esos matices y cada uno de esos vértices de quién soy yo. Y dentro de eso, en esa exploración, en, esa, en ese conocerme a mí y el desaprender ciertas cosas, es ahí donde he podido abrazar mi historia. Y sobre todo también darle paso a crear mi propia historia. No sé qué opinas o oh, si tengas algo, algo más que aportar usted. ¿Algo señor? más que aportar? No? <ríe> no es cierto. No. <ríe> no, bro, ¿Algo pero más no. que aportar en la clase? <risa> no, hombre, tal cual, esto, pues digo, lo explicaste muy bien, este, tal cual como aportar, al menos lo, lo que también a mí me está como resonando bastante con lo que dices, ¿no? Creo que en esta parte de la formación de la identidad homosexual o identidad gay, pues también existe como este, pues este punto de vista que de alguna forma es... es es claro que en todas las personas este, no es solamente lo único que somos, ¿no? O sea, no soy Edgar igual a gay o gay igual a Edgar, ¿no? Es, no va como por ahí en esa parte. Hay muchas cosas que justo están alrededor. Eh, creo que también, eh, digo, me encantó como en esta parte que, que mencionaste justo de estar en conexión de... que Creo que también una de las cosas que estoy al menos yo tratando de, de hacer no y estoy tratando con los mensajes que estoy realizando de, de justo digo que la parte sexual es muy buena y está muy disfrutable y somos humanos y todo eso, pero sí también creo como que existe justo como esta culpabilidad que existe en los hombres homosexuales al momento como de luego, luego cuando, por ejemplo, al momento de salir del closet uno de los principales miedos es oye, tengo que decirle a mi mamá que soy gay, pues me, no quiero que se imagine yo teniendo sexo con otros hombres, ¿no? Inclusive, luego, luego, por el hecho de que se, sea homosexual, la gente lo relaciona luego, luego con la parte sexual, cuando me parece que no debería ser así, porque como dices, es una parte que me hace un todo, y, y ser gay no es solamente acostarme con otros hombres, ser gay es muchas otras cosas, es, es este, toda una formación de, de identidad y de conexión con, pues, con una comunidad, con, con, tal vez a lo mejor este, también con una... Se puede decir con un, no quiero decir que es con un estereotipo como tal, pero creo que al menos sí con este balance de que, pues, oye, pues a lo mejor tenemos las energías masculinas y femeninas más en conexión entre ellas mismas y esta combinación nos puede llegar a ser pues una persona muy diferente, ¿no? Entonces creo que esa parte también es, es justo al menos como añadiendo de abrazar tu historia, abrazar quién eres, celebrar quién eres, es, oye, tú, no sé si ya saliste del closet, quien sea que nos esté escuchando, ¿no? O quien sea, que no te sientas mal, ¿no? Al momento, porque inclusive hay como esta, esta, esta parte de, de que mucha gente liga como con cierto rencor, liga como con cierto todavía por ahí, pues miedo que puede llegar a tener, pero al final de cuentas creo que pues todos somos humanos, todos tenemos nuestras necesidades intelectuales, corporales, espirituales y pues al final de cuentas, mientras no estemos haciendo daño a alguien más, pues digo, hay que, hay que buscar cómo, cómo pues, de alguna forma tenerlas, cumplirlas y buscar ayudar a, a otro en el camino. Sí, totalmente. Y, ¿Mm? y creo, que, creo que tocaste como muchos puntos que, <risa> que no, no, no, <risa> que, que están buenísimos, porque y es algo que, por ejemplo, hablaba en la primera semana de, de este mes, cuando estaba con Joana y hablaba de, de la vergüenza, ¿no? De, de, de a veces está el, el avergonzarnos y no sentirnos, bueno, hablaba de mi historia personal, porque no puedo hablar por todos, uh -huh. eh, bueno, puedo hablar por todos, pero sé que no es la historia de todos, entonces uh -huh. desde mi historia, eh, y abrazando mi historia, puedo decir que viví este proceso de, de avergonzarme de mí, sabes era justo como la gente que iba a pensar, eh, y no sentirme merecedor tampoco del cariño o el amor, y también como este miedo, el miedo al rechazo, tal vez. Eh, y creo que, por ejemplo, como haciendo, ya sabes, retrospectiva, como viendo el VHS, porque creo que en esa época había VHS, creo que okay. no había de todavía. día <ríe> retrocedió el es ese punto en donde me doy cuenta que para mí el shock más fuerte de saberme o sea antes de salir al closet sabes cómo eh, hay un teto que justamente dice que la llamada a la autenticidad es tan sutil como una eh, como una alarma de un y creo que justo eso es para mí, en mi vida, cuando me supe, ya sabes, era como... Eh, o sea, imagínate a Silent Hill sola, sonando, es como, ya sabes, no puedo evitar no verlo ni escucharlo. Y entonces, el primer muro fue como, ¿y ahora qué? ¿Y ahora qué sigue? Porque en mi mente está muy claro cómo es la vida, cómo es una vida eh, heteronormada. No voy a meter más, ya sabes de, de este término, pero... O sea, te casas, tienes hijos, ya sabes, la esposa o la novia y, y bla bla bla. Pero, eh, o sea, como todo, todo esta, toda esta historia de finieron felices para siempre y yo dije, bueno, y, y, y a mí y yo y yo dónde entro, o sea, eh, cómo es, o sea, no hay un manual, ya sabes, así de mesero, o sea, como, ya sabes, alguien, o sea, Dios ayúdame, ya sabes, un instructivo, o sea, y de aquí qué sigue. Y creo que ese momento o ese miedo, sobre todo, bueno, nos conocimos en una agencia de publicidad, ¿no? Y como diseñador, que es mi carrera base, eh, es ver ese canvas en, en blanco y decir todo, para mí ese, ese miedo, ese punto me dio tanto miedo, como decir, es todo es posible. Y yo dije, madres, o sea, todo es posible, puedo construir mi vida, no hay nada escrito, puedo hacer lo que yo quiera, qué es lo que yo quiero. Ya sabes, esa fue la segunda pregunta. Entonces, eh, para mí justo creo que el, eh, fue ese el proceso como más revelador, pero más, eh, como más, que más me abrumó del saber medio. Como no existe esta historia que me conté y que me contaron que tenía que suceder, la dejo a un lado y ahora puedo empezar a construir mi historia pero la historia que realmente yo quiero construir. Y eso, como, ya sabes, un glitch en la Matrix. O sea, un, un ya sabes que queda sí, aquí. La... <risa> no, hombre, completamente. Sí, tal cual. Es que una cosa es... Primero cuando sales del closet y otra cosa es cuando decides quién, quién, qué persona vas a ser al mundo, ¿no? Son como dos cosas muy diferentes y, y tal cual como dices, digo, cada quien tiene su proceso diferente en todas las personas, pero sí creo que también como, como en esta parte tal cual yo también este, me puedo haber tratado porque creo que de alguna forma la idea de lo que debe hacer un hombre heterosexual, bueno, es este camino y lo que te dice... Las películas, lo que te dijo Disney, lo que te dijo todo eso que estaba de moda cuando crecimos nosotros, ¿no? Es como, bueno, es esto y ahora que sales del closet es, ¿qué hay? ¿qué es? No sabes qué es, entonces vas construyendo Ajá. casi como paso por paso, ¿no? De, oye, ¿qué, es, ¿qué se hace? Y desde cosas tan básicas como cuando vas a cenar con alguien de... Quién va a pagar o cómo se paga, o se les... ¿no? <risa> <risa> cosas así de, de, de, de al menos, digo, al principio, como que no sabes de qué onda en esa parte, digo, eventualmente, ya también, este, creo que, que también en esta apertura que tenemos va, va anclada a lo de construir tu propio camino espiritual, ¿no? Que también puedes construir uh -huh. tu propia vida, puedes estar más, este, en sintonía con qué es lo que tú quieres realmente hacer, ¿no? Que creo que, como dices, esta analogía del, del canvas me encanta porque justo es la oportunidad de pintarlo de colores, con los colores que tú quieras, pero decidir qué colores quieres también está, está difícil, pero está lindo. Y totalmente, y creo que para mí, justo como decías, a lo mejor, Iván, eh, también como esta parte de decidir quién eres en el mundo o al mundo, uh -huh. eh, eso tal vez pueda, bueno, o creo que en algún momento me hizo retroceder al closet. Es como, después tantito, creo que no sé, ya sabes, uh -huh. o sea, creo que estaba más cómodo allá adentro. Entonces, creo que en ese proceso de ir y venir, eh, fue un proceso como ya igual no me voy a meter a más profundidad, pero creo que algo que yo te decía constantemente cuando pensábamos en, la, en, en qué pudiera ser este tema. Cómo poder abordar el tema era de construirme, o sea, imaginándome como si fuera un Lego, ya sabes, así pieza a pieza, qué piezas, qué piezas, qué piezas entran conmigo y qué piezas no entran conmigo, y de qué manera quiero, de qué manera me quiero contar mi historia, de qué manera quiero mostrarme al mundo como bien decías ¿Y, y de qué manera me siento en paz conmigo. Ya sabes, porque creo que al final, bueno, para mí eso es lo más importante. Es como uno de, mi, de mis valores más importantes es estar en paz. Eh, y creo que el deconstruirme fue, ha sido de los procesos más reveladores, más amorosos, pero también como más desafiantes que he vivido. Muy bien, muy bien, tal cual. Creo que esta parte de la deconstrucción... Al menos, digo, te puedo hacer yo también preguntas, ¿no? Sí, sí <ríe> Supongo tú, que tú sí, ¿no? Yo, bueno, yo también te voy a aventar porque yo también quiero como saber en esta parte, ¿cómo, cómo lo dirías? Porque a mí me llama mucho la atención porque creo que en, esta, en, en este proceso eh, es algo que, que se habla bastante y aunque creo que cada quien tiene su propio camino, al menos creo que sería interesante cómo, cómo tú lo ves. Es un, es un proceso, es un tiempo limitado, es una parte o es un proceso continuo ¿Tú decidiste en algún momento de construirte o simplemente es más bien en retrospectiva? Es, ah, ya sé que durante ese tiempo yo me estaba deconstruyendo, ¿no? Que creo que, que al menos estaría interesante saber eso. Pues yo creo que al principio no, no era consciente de eso. Uh -huh. Ahora sí soy consciente de eso. Bueno, al principio, por ejemplo, bueno, eh, tú también puedes contarme un poco de tu historia, pero creo que al final era como, ay ya sabes, como que eh, no, se siente, no se siente cómodo ya sabes, no se sienten cómodos estos comentarios, no se sienten cómodos eh, este tipo de sarcasmos o, o bulearme, por dar algunos ejemplos, dentro de la comunidad, e incluso, eh, ya sabes, como del machismo y de la misoginia, que, que uh -huh. es muy inherente en la cultura, y es como, ya sabes, como, oh, no, eh, entonces, como que inconscientemente fui, ya sabes, como haciéndome el camino, y ahora sí lo veo de manera consciente, y ahora de manera consciente lo hago, sabes, como... Eh, cuidar mucho el lenguaje que tengo, la manera en cómo me expreso, pero sobre todo la manera en cómo me vivo. Y ya ahorita eh, prácticamente eh, puedo decir que me encuentro en un espacio en donde me siento a gusto con quién soy y cómo me muestro. Pero bueno, no sé, por ejemplo, en tu caso, cómo ha sido tu historia. Si tú también has, has sido consciente ¿Hace construido? Obvio sí, pero. <risas> obvio, obvio sí, pero como dices, digo, gracias también por, por compartir tu respuesta. Y como tal, creo que al menos como yo lo he visto ya en este momento, o sea, creo que gran parte fue inconsciente, o sea, no sabía, no estaba como, ah, Ahora me voy a deconstruir, ¿no? O sea, Ajá. creo que apenas este, es un concepto que, que pude conocer, digo, recientemente, yo creo que en el 2020, cuando todo el mundo estaba explorando, viajando al interior, y es como, ah, ya hay cosas por ahí que estaban dando vueltas y puedo saber que todo esto que hice era de construcción. Y a, partir, y a partir de ahí es cuando ya empiezas tú a hacerlo más consciente, ¿no? Que creo que es algo muy importante a considerar, sobre todo en esta parte que también, al menos a mí sí me gustaría como recomendarla a cualquiera que nos esté escuchando. ¿no? De ser muy este, tal cual, eh, compasivos con uno mismo, ¿no? esa, porque muchas cosas que no sabemos que vamos aprendiendo y creo que también en la compasión que debemos de tenerle pues, a una persona tal cual que, que tenemos de, de afuera, también a nosotros mismos, ¿no? Danos, darnos ese amor propio y ese cariño para saber que hay cosas que tenemos que aprender, tenemos que ir viendo, oye, ¿sabes que yo, yo me acuerdo, yo, yo cuando estaba creciendo en la adolescencia, pues para mí era la homosexualidad algo que no, no sé, o sea, me daba miedo porque no, no la conocía, este, es, la rechazaba bastante y uno va aprendiendo, uno va conociendo de que, oye, ¿sabes que Existe esto, existe esto otro, existe esto otro, y vas abrazando y vas apropiando de que hay muchas cosas allá afuera, ¿no? Y las vas integrando en ti de que, oye, mira, pues esto también eres tú. Y creo que el, el punto el punto de inflexión más grande eh, podría decirlo eh, que llegó cuando realmente es en esta parte de lo mismo conectando con lo del principio, ¿no? De abrazar quiénes somos y cuando ves que digo que todos somos personas, que todos somos humanos, que todos estamos sintiendo, que todos tenemos una historia diferente y que cada quien está haciendo lo mejor que puede con lo mejor que tiene, creo que en esa parte es cuando pum, cambia ya algo más y eres más empático con las personas, eres más empático contigo mismo y eres como que, no sé, eres más consciente de lo que tú haces hacia allá afuera porque sabes que puede llegar a tener un impacto y, y es justo en, en el momento que tú erradicas toda esta homofobia interiorizada donde puedes también abrazar a los demás también de, en, en todos los sentidos. Totalmente. Y como dice una de mis, de mis grandes ya sabes, como pastoras o líderes, eh, de, que habla de la vergüenza, justo Brené Brown. Es cuando te permites conectar con tu historia, cuando permites abrazar. Bueno, ella decía que el proceso más valiente que existe es abrazar tu historia y vivir, y vivir todo el proceso. Uh -huh. eh, y decía que en el momento en que tú realmente puedes eh, conectar con esa vulnerabilidad personal, también eh, de manera como secundaria, le das el permiso a las personas que también puedan ser y mostrarse vulnerables a ti. Y creo que no, para mí no ha sido nada sencillo, pero ha sido un proceso que no lo cambiaría por nada, porque ha sido inmaluable. Eh, las relaciones que he tenido, eh, las, las, este, los espacios con quien he coincidido, por más casuales que han sido, por más espontáneas o fugaces que han sido, o por más profundas que han sido, Creo que la gente, eh, le puedo asegurar que la gente que ha, me ha conocido en esta etapa conoce a Osvaldo. O sea, con, sabe que, quién es. Ya, no, no que lo conozcan por completo, ¿sabes? No que me conozcan por completo, pero saben que fui auténtico, y que fui yo quien era en ese momento. Quien sea que sea. Y creo que para mí abrazar la historia es darme el permiso de ser quien sé o sea, quien sea. Permitirme, darme el permiso de sentir lo que siento. Eh, y darme el permiso de explorar quién puedo llegar a ser. Evidentemente, todo esto, como decía, desde un principio, como este espacio es, que es desde la conciencia y la responsabilidad. Eh, y esto me refiero también con otras personas, pero también conmigo mismo Y, eh, nada, o sea, creo que para mí abrazar, el poder de abrazar mi historia es eso. Y... Y es un camino que, que estoy dispuesto a seguir recorriendo. Para ti, ¿qué es el poder de abrazar tu historia? Ed? ¿O cómo quieres finalizar? Finalizar con esta parte. Pues el poder de abrazar tu historia es justo saber conocerse a uno mismo, conocerse a profundidad, amarse a uno mismo y tener la mente optimista también como para poder llegar al... Alcanzar todo eso que siempre has querido, ¿no? Que creo que esa parte también uh -huh. conecto con lo que tú dices de, de saber quiénes somos, qué sí tenemos, qué no tenemos y justo con eso que sí tenemos, buscar siempre y explorar y vivir y conocer y, y experimentar. Porque al final de cuentas digo, pues estamos en esta vida que parece mucho tiempo, pero en realidad digo, la vida es muy breve. Soy muy estoico en eso, en cómo veo la vida, cómo veo las cosas uh -huh. y, y siempre pienso en, en mi lecho de muerte de que digo, de qué me voy a arrepentir lo menos posible, ¿no? En cuestión de, no digo de YOLO o esa actitud de, ¿no? de esa parte, sino de si sí quiero tener una vida, una historia que al momento que yo me vaya a morir, diga, gracias, estoy muy contento. Y eso uh -huh. es como afrasar tu historia, que el momento que siempre va a haber altibajos, siempre va a haber muchas cosas, pero cuando yo me vaya a morir, que diga, ya. Es, es, es lo que tenía que ser y que estar muy contento con eso. Gracias. Eh. Tocaste un tema bien profundo. No lo voy a poder dejar pasar. <risa> que justo <risa> lo, con lo que lo dijiste. Asusto. Justo al final, ¡pum! <risa> Ajá. Como final de serie. Dijiste, es gracias, estoy contento. Al, o sea, como, imagínate en tu lecho de muerte. Y creo que tocaste así el tema, así, como láseres al pastel. ¡Tic! Que es... Sabernos suficientes, saber que independientemente de... Y creo que ese ha sido el mensaje que hemos estado marinando durante estos 30 minutos, que ha sido, no importa las etiquetas que te pongas, si eres gay, si eres lesbiana, si eres bisexual, intersexual, lo que sea que sea, eh, no importa lo que hayas hecho antes, desde la inconsciencia o con los recursos que tenías, no importa... ¿Cuáles fueron las locuras que tomaste y que a lo mejor lo hiciste con conciencia, pero te divertiste? Evidentemente, si lo hiciste con conciencia, con la responsabilidad de no afectar a otras personas. Y desde este lugar, saber que todo el camino recorrido y cada paso que has dado y cada tropiezo que has tenido y cada aprendizaje doloroso o amoroso ha sido suficiente porque tú eres suficiente. Y quien eres y tu historia no define tu valía lo único que va a hacer es entender el proceso que has vivido y cómo has experimentado la vida y el mensaje que has dado a la vida. Pero tienes, creo que, todo el camino. Eh, siempre, si estás respirando en este momento, tienes una oportunidad en este momento de redirigir y reescribir la historia, sea la que ésta sea. Sin embargo, independientemente, si no te ha estado gustando la historia previa o si sí si te ha estado gustando, saber que, independientemente de la historia, eres suficiente y creo que eso es un poco lo que hemos estado tratando de decir bueno no sé no lo voy a dejar ir porque creo que me parecía importante porque ha sido uno de los procesos más reveladores también que he vivido como gay saberme suficiente independientemente de las definiciones que esto que yo tenga como persona Completamente, Osby, hermoso mensaje, la verdad que, que me ha llegado profundamente el corazón, espero que también a todas las personas que, que están escuchando esto, que les llegue, y sobre todo en esta parte, ¿no? De, somos suficientes, estamos aquí, estamos viviendo, no, no importa con la responsabilidad afectiva que debemos de tener con el otro, pero al final de cuentas estamos aquí, ¿no? A pesar de todo lo que nos han querido hacer creer allá afuera, es, es esta parte de, de amarse uno mismo y es, es abrazar este proceso y, digo, tal cual no lo pude poner mejor como tú lo has hecho. Así que muchas gracias también como por este espacio, por esto por este tiempo, por estas palabras, por estas historias también. Es, ya sabes que para mí es un honor siempre. Gracias, Ed. Y gracias siempre eh, que el tiempo nos lleve a seguir coincidiendo de diferentes lugares y a seguir compartiéndonos. Eh, pues nada, nada más quiero compartirles que en donde te pueden encontrar en redes. Eh, creo que el, el método más sencillo, y más directo, es en Instagram. Ahí estoy, este, como @edgarish, Edgar I S -H. Por ahí también, este, digo, también los invito si, si les gustaría también conocer más acerca del podcast. Tal cual lo pueden encontrar en Spotify, lo pueden encontrar en Apple Podcasts, en Amazon, donde sea que escuchen podcasts, ahí está, como después del closet. Entonces, este, espero que les guste también y cualquier comentario con mucho gusto son más que bienvenidos. Super. Muchísimas gracias. Entonces, ya saben, y de todas maneras voy a dejar el link de sus redes sociales en Instagram, bueno, la mención en Instagram, y en Facebook y YouTube. Nos vemos la siguiente semana. Eh, lo siento, pero aún no tengo claro si va a haber una persona invitada o no, pero lo que sí es que yo voy a estar. Entonces, eh, sí, creo que una de las cosas que quiero hacer la siguiente semana es hablar ahora sí de mi proceso. Creo que estas tres semanas han sido personas que han hablado, que me han acompañado a hablar de su proceso, pero creo que yo nunca he hablado con, con, con las personas que me ve de, de mi proceso. Entonces, la siguiente semana voy a hablar del poder del merecimiento. Entonces, nos vemos la próxima semana eh, con el poder del merecimiento. Recuerda que sigue, comparte, invita a personas. Suena la campana, Facebook, Instagram y YouTube para que te sigan llegando las notificaciones cada vez que aparezcan estos mensajes. Te mando un abrazo, gracias Ed, por esta por este tiempo y, y por este espacio coincidido. Nos vemos. Gracias a ti, gracias a todos, hasta luego.